las pintas, pues voy a ver el primer partido de la temporada que podemos ir al campo del Poli Almería. Bueno, como os decía primer partido del Poli Almería en el estadio de Los Ángeles, aquí en Almería el año pasado eh, descendimos de tercera a división, la primera andaluza eh, pero pues, bueno, fue una pena porque no pudimos arropar al equipo y demás yo soy socio gestor y estoy super orgulloso de ser el Poli y hoy podremos... Y por primera vez, con pleno eh, 100% de, de aforo a ver el, al equipo y apoyarlo. Así que os voy a enseñar un poquitillo de, de este equipo y de su particularidad. Es un equipo formado por socios gestores, es decir, eh, cada socio pone eh, una cuota anual y el equipo sobrevive con eso. ...con eso y algún patrocinio y demás... ...pero bueno, básicamente es un equipo muy humilde... ...es un histórico de Almería... ...que llegó a, a jugar en segunda B... ...mucho tiempo... ...y sigue vivo... ...muy a pesar de mucha gente... ...hoy os voy a enseñar lo que es un día... ...en el campo de fútbol... ...y lo que es la afición... vais a flipar... ...os he dicho... ...jugamos contra el Maracena... ...uno de los equipos más fuertes de la categoría... ...que ya jugó con nosotros en tercera división... La pasada campaña y en el campo por el tema Covid tenemos que llevar la mascarilla todo el rato puesta. No se puede comer, no se puede beber, pero bueno se podrá cantar y disfrutar. Así que nada, ya estoy llegando, os enseñaré el campo en el que juega el, el poli eh, un campo aquí en de Almería del Ayuntamiento, muy muy apañadete ya lo veréis. Ya, ya estoy en casa. No puedo ver acabar el partido entero porque habíamos quedado para comer Majo y yo aquí en Retamar. Y nada, 2-0 al final. Os he dejado los dos goles. El último me lo han pasado. Y para que veáis, una, es súper emocionante el, el tema de, del fútbol y del Poli Almería. Es realmente una auténtica pasada. Y bueno, os quiero recomendar un canal de, de fútbol que es de aquí en Almería. El, el canal de Bau que está muy muy muy chulo que os gustará así que lo dejo aquí en recomendación pasar por ahí y decirle que vais de mi parte y mucho poli